Bien, continuamos ahora con Marcelo Exposito. Bienvenido. Pues muchas gracias. Voy a hablar con el micro, en pie. Cierto. Este, eh, bueno, sintético, porque nos han pedido que intervengamos como entre 8 y 10 minutos. Yo soy, no tengo mucha capacidad de síntesis, pero aún así lo voy a intentar. He tomado unas notitas, no tengo una intervención demasiado sofisticada, preparada, seguramente porque mi perfil es eh, un tanto menos técnico que el de otros compañeros que, que habéis hablado muy bien. Eh, y cuando he tomado unas notas para tener de guión, siguiendo una estructura de cuatro o cinco preguntas que nos ha dado la red ciudadana para responder como candidatos a ser candidatos. Eh, si, permitís, si me permitís la broma tonta, pensaba viniendo para acá que si soy capaz de leer mis notas, ya me podéis votar porque tengo más competencias que el presidente del Gobierno, que como sabéis, por no saber, no sabe ni leer sus notas. Eh, lo primero de todo, por supuesto, agradecer la invitación a estar aquí. Eh, yo suelo hablar... ...en público bastante, porque soy profesor en la Universidad Pública... ...también suelo trabajar dando charlas, organizando seminarios... ...encuentros, talleres... Eh, y, venía, ...y venía también pensando, caminando hacia, hacia aquí... Que, ...que en realidad hablar me pone un poco nervioso en esta situación... Eh, ...es una situación que resulta un tanto inquietante, venía pensando... Eh, ...porque es una situación de alguna manera excepcional... Eh, ...con toda seguridad, eh, las personas... ...que hemos sido invitadas a hablar hoy, que venimos de la lista externa... ...propuestas eh, en general por la ciudadanía eh, que ha querido colaborar... ...con la red ciudadana Partido X, pues somos personas que hasta hace... ...una o dos semanas de ninguna manera se nos hubiera pasado por la cabeza... ...estar implicados en un proceso electoral. Me parece que el hecho... ...de que estemos aquí, hayamos aceptado venir, es un síntoma inequívoco... ...de que eh, nos encontramos en este momento en una situación... ...verdaderamente de urgencia. Es una situación de urgencia en la que efectivamente la ciudadanía está tomando ya la iniciativa para solucionar la situación de crisis. Cuando decimos eh, que somos la ciudadanía que estamos tomando la iniciativa para salir de la crisis, no estamos utilizando una mera retórica. Estamos acostumbrados a escuchar a personas que pertenecen a la élite política, a la élite financiera, eh, decir todo el tiempo lo que van a hacer por nosotros. Sabemos que cuando dicen eso, lo que están diciendo es fundamentalmente mentira. Las élites mienten sistemáticamente, mienten compulsivamente y no van a ser ellos con sus promesas los que dicen lo que van a hacer por nosotros, los que nos van a sacar de esta situación. Eh, en este sentido... Eh, quiero decir que si he aceptado estar aquí es por algo que de verdad voy a decir sin ningún tipo de retórica y es que yo podría estar al otro lado de la cámara escuchando lo que cualquiera de los que ahora me estáis escuchando podréis estar diciendo en este lugar. Es una posición perfectamente intercambiable. Yo entiendo el estar aquí sencillamente como un mandato para elaborar algo que una red que la ciudadanía eh, ya está produciendo. Eh, cuando los ciudadanos decimos que vamos a hacer algo juntos para salir de la crisis, lo estamos diciendo yo creo de verdad porque no lo está diciendo diciendo ese tipo de personas que viven en barrios donde nadie va a tener nunca problemas económicos para ir al dentista y donde no van a cerrar las escuelas para sus hijos eh, el partido X me parece que tiene una propuesta muy interesante porque efectivamente lo que pone lo que pone en circulación no son propuestas para sacar a otros de la crisis sino que funciona fundamentalmente ellos lo dicen en muchas ocasiones como un catalizador son una herramienta para catalizar eh, ...para organizar lo que las personas ya saben hacer y ya están haciendo para atravesar la crisis... Eh... ...si nuestra sociedad está resistiendo el ataque violentísimo de las élites... ...que es un ataque que se ha desencadenado en los últimos años... ...pero no nos podemos engañar... ...que se venía fraguando desde mucho atrás... ...no es una crisis, como solemos decir, sino que es una estafa... ...si la sociedad está atravesando ese ataque violentísimo de las, de las élites... ...esa agresión sistemática que experimentamos cada día... ...es porque nuestra sociedad es ya eh, cotidianamente... ...una grandísima trama, una red de afectos, de cuidado... Eh, ...estamos viendo cotidianamente cómo... Hoy, por ejemplo, con el rabillo del ojo estamos aquí, pero estamos también observando qué sucede en Madrid, en las marchas que se están concitando en la capital de, de España. Eh, vemos cotidianamente cómo personas que hasta hace seis meses, un año, no se conocían, cuidan unas de otras. Pero además de ser una gran trama de, de afectos, de cuidados, es también una gran red de puesta en común de competencias, de trabajo, eh, de producción, de conocimientos, lo que me parece... ...bien interesante de la propuesta de la Red Ciudadana... ...y por lo que acepto de alguna manera dar la cara por, por este proyecto... Eh, ...algo que como digo entiendo como un, como un mandato... ...es porque efectivamente es una herramienta... ...para intensificar la cooperación social... Eh, ...y que funciona en particular para producir algo... ...que esa cooperación social que ya existe eh, puede ejercer... ...que es un gran salto de cualidad a la toma de las instituciones... ...a la toma de la administración del Estado... Eh, las cosas que la gente ya hace tienen que convertirse en ley, tienen que institucionalizarse. Eh, y eso no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer, como yo creo que también de una manera muy interesante la red ciudadana propone, se tiene que hacer cambiando las reglas del juego. Tiene que hacerse acorde a las reglas del juego que ya están en funcionamiento en la manera en que las personas por abajo cooperamos y sostenemos, como digo, la trama de cooperación social. Eh, ¿Cómo salir entonces de la crisis? Porque lo interesante del Partido X para mí es que eh, ya hemos visto como en los últimos años la gente, los movimientos, las protestas han vuelto a llenar de un contenido sustantivo, de un valor ético, de un valor moral a la palabra democracia. Pero ¿qué es lo particular, me parece a mí, de la red ciudadana del Partido X? ...que dando por hecho que la democracia es un concepto que ya está siendo llenado de valor sustantivo... ...está vuelto a ser, eh, eh, se le vuelva a dar un sentido a aquello eh, que ha sido vaciado... ...por quienes tienen la palabra secuestrada, eh, la palabra democracia secuestrada desde hace mucho tiempo... ...lo que me parece particular de, de la red, como decía, es que dando eso por hecho... Eh, ...considera que hay que elaborar una serie de propuestas prácticas, un programa para enunciar... ...qué es lo que ya estamos haciendo y se tiene que convertir en ley para efectivamente salir de la crisis... Eh, lo más interesante eh, del programa del, del, del partido, de la hoja de ruta, eh, y en concreto en su traslación a un programa electoral eh, de cara a las elecciones europeas para alcanzar, eh, digamos, una cuota de poder relevante en el Parlamento Europeo, lo que me parece interesante es justamente los dos ejes que articulan ese programa, que articulan esa hoja de ruta. Los dos ejes son, eh, como bien sabéis seguramente quienes me estáis escuchando, por una parte, la construcción... ...de una democracia real, de una, de una democracia verdadera, lo que se ha sintetizado, yo creo, en la imagen muy poderosa de democracia y punto... ...democracia y no discutamos más, es democracia lo que queremos y punto, no queremos sucedáneos, no queremos copias... ...no queremos que otros digan lo que es la democracia por nosotros, no queremos que otros ejerzan la democracia por nosotros, queremos democracia y punto... ...y el otro eje es el eje eh, que se conecta con la situación de urgencia a la que al principio me he referido... ...que es el eje de las medidas concretas para salir de la crisis, lo que ellos llaman, lo que todos llamamos ahora... ...considerándome implicado en este momento en este proyecto, que es el plan de emergencia. Lo que me parece más interesante de estos, de estos dos ejes es que no se pueden dar uno sin el otro. Quienes nos dicen que nos van a sacar de la crisis y luego nos van a democratizar, están mintiendo. Y quienes dicen que ejerzamos la democracia sin sacarnos de la crisis, también están mintiendo... Salir de la crisis significa empezar a construir ahora la democracia que queremos que sea de verdad, que sea real, que sea sustantiva, la democracia y punto, en el atravesamiento de la crisis. Salir de la crisis y construir la democracia es simultáneo. Y me parece que, que la red ciudadana también ha sintetizado esta vinculación de los dos ejes en una imagen muy poderosa que es el concepto democracia económica. No nos engañemos, no va a haber democracia si no hay una democratización del sistema económico, si no hay un cambio estructural, sustancial, verdadero, de la manera en que se produce la riqueza y la riqueza se reparte y se tiene acceso a esa riqueza para que de verdad la sociedad, para que las personas podamos desarrollar nuestras capacidades. Eh, dos cositas más para, para acabar, eh, muy brevemente. Eh, democracia y punto. Eh, ...transparencia, control ciudadano... ...legislación desde abajo, Wikigobierno, Wikilegislación, derecho a voto real y permanente... Eh, ...y referéndums eh, vinculantes. Eso, como sabéis, seguramente también... ...son los puntos del programa de la hoja de ruta... ...en el eje eh, democracia y punto. Eh, quiero decir algo sobre esto... Eh, ...en lo que a mí me corresponde como candidato... ...a ser candidato a la... ...del programa de la red ciudadana. Eh, el tono... Eh, ...en general, como sabéis del, de la red ciudadana, del partido X... ...es un tono bastante frío, enunciativo, técnico, pragmático... ...a mí eso me gusta... Sin embargo, cuando se habla de las medidas que se van a tomar justamente para garantizar la transparencia y el control ciudadano eh, sobre nuestros representantes, eh, uno no deja de observar un pozo, un deje, de alguna manera, agrio, agresivo, supervisor. Eh, me parece que eso tiene que ver inevitablemente con que la urgencia en la que estamos situados, a la que ya me he referido en un par de ocasiones, es una urgencia provocada por una serie por una, por una serie de, de sujetos, de élites, que tienen nombres y apellidos que son identificables como familias por las élites políticas, por las élites financieras. Eh, a mí me gustaría pensar que se puede enunciar también ese programa de exigencia, de transparencia, de supervisión, de una manera también en positivo. Eh, si yo, por ejemplo, fuera elegido eh, eh, diputado europeo por esta candidatura... A mí me gustaría que hubiera efectivamente unos mecanismos de control ciudadano que impidieran que yo pudiera ser chantajeado por los lobbies que operan en Bruselas. Pongámoslo así en positivo. A mí me gustaría que se pudiera construir una situación democrática en la que hiciera absolutamente imposible que los bancos me pudieran chantajear. Que me pudieran chantajear con las deudas de mi partido. Que me pudieran chantajear con ganar nada que no se corresponda al trabajo que realmente hago. Porque va a haber efectivamente unos mecanismos de supervisión que van a hacer eso visible. ...me parece que de lo que se trata, además de que efectivamente eh, las élites se sientan controladas... ...se trata también de que las personas que asumimos puntualmente, coyunturalmente... ...en igualdad de condiciones con otros, con ciudadanos, tareas de representación... ...o quienes eh, sean delegados para asumirlas, eh, efectivamente sientan que la ciudadanía detrás de ellos... ...les respalda e impide que puedan estar en posiciones de vulnerabilidad... ...cuando están ejerciendo la representación política. Lo último que voy a decir ya si de verdad eh, lo prometo. ¿Cuál podría ser mi aportación? Que es una pregunta clave de las que nos han hecho a los que estamos hablando hoy aquí como candidatos a ser candidatos. Eh, como decía, mi perfil no es tan técnico seguramente como otros de los compañeros eh, excepcionales eh, que han hablado hoy y que en general han trabajado de forma anónima eh, construyendo la red durante muchísimos meses y a quienes hay que agradecer enormemente el, el trabajo de mucha generosidad que han puesto en funcionamiento. Eh, yo soy trabajador en el campo cultural. Eh, si algo he aprendido yo en los años que llevo trabajando, y digo eh, a propósito he aprendido y no sé, porque lo que sé es justamente lo que he aprendido, si algo he aprendido es que mediante la cooperación la cultura puede ser efectivamente una herramienta para intensificar la manera en que las personas se relacionan, en que producen cooperando. Eh, la cultura puede ser efectivamente eh, una herramienta para reforzar la capacidad de exigencia y de protesta de las personas, pero también es una herramienta para intensificar la imagen que las personas ...que los grupos pueden tener de sí mismos... ...como sujetos con poder, como sujetos poderosos. Eh, me parece que eso que yo he aprendido durante años... ...de trabajo, de colaboración... ...con muchos sujetos generosos en muchos lugares... ...está perfectamente vinculado a lo que es el espíritu... Eh, ...que constituye esta Red Ciudadana Partido X. Y en lo que tiene que ver con las cuestiones... ...más efectivamente prácticas... ...a las que solamente voy a aterrizar, como veis... ...en el último momento, en el último momento de mi presentación... ...me parece que la cuestión de la democracia económica... ...se tiene que traducir... Eh, ...literalmente en una facilitación de la posibilidad de que la... ...el sistema de producción económica, la economía de nuestra sociedad... ...no esté en manos eh, piramidalmente de grandes corporaciones... ...de grandes empresas, en manos eh, eh, de monopolios explícitos o encubiertos... ...sino que, como yo creo que el programa del Partido X... ...en todos los órdenes detalla, hay que fragmentar ese poder... ...económico por arriba, para efectivamente intensificar... Las, ...las unidades de producción menores por abajo. Me parece que el énfasis en... Eh, ...la facilitación de la capacidad de emprendimiento de los trabajadores autónomos... ...el énfasis puesto en la necesidad de fomentar la producción de las empresas... ...la constitución de empresas cooperativas en la sociedad... ...es algo que toca directamente al trabajo en particular profesional... ...que yo vengo haciendo desde hace muchos años... ...tanto como trabajador autónomo... ...como ocasionalmente en colaboración con, con instituciones del, del Estado. Eh, lo voy a dejar aquí, porque me parece que he cumplido mis, mis diez minutos... Muchas gracias, Marcelo. Pues Vamos con el turno de preguntas. Vamos con el turno de preguntas. Una pregunta que viene de Facebook. Hay varias preguntas en este sentido. Eh, y dice lo siguiente. Eh, Posición respecto a las reclamaciones en Europa de los inversores en renovables o aspectos eh, de postura de la red ciudadana en relación al modelo energético. Mira, está bien que se me haga esa pregunta, como se suele decir como todo buen candidato, eh, sobre todo porque no soy especialista en la cuestión. ...pero justamente como no especialista voy a opinar... ...porque para eso soy un ciudadano... ...a mí me parece que inevitablemente... ...la cuestión de la, del, del modelo energético es crucial... ...para efectivamente un proyecto de democratización económica... ...el modelo energético... ...que ahora mismo sufrimos, podemos decir, endeuda al país... ...y endeuda sobre todo las economías individuales, las economías por abajo. El año pasado estuve yo tres meses sin luz en casa por un corte energético. Me parece que efectivamente el endeudamiento es una de las claves... ...del estrangulamiento de la iniciativa de la sociedad civil... ...y de la posibilidad de que efectivamente la cooperación... ...nos haga desarrollar otro modelo económico por abajo. Yo creo que el programa del Partido X realizado indiscutiblemente... ...cuando uno lo lee, eh, no cabe duda, por personas muy especializadas en la cuestión, es un programa que va dirigido, como en otros, eh, como en otras áreas también del programa, a dividir, a fragmentar el poder de, los grandes, de las grandes empresas, el poder monopólico de la energía por arriba y fomentar justamente el aspecto micro de la producción, la distribución energética y también generar una relación más cooperativa entre quien hace servicios, eh, eh, eh, las empresas de servicios energéticos y los consumidores de los servicios energéticos. Eso es lo que me parece como ciudadano, como digo. Muy bien. Eh, otra pregunta eh, priorizada como primera en la web. ¿Cuáles serían eh, para, para ti, en relación con la red ciudadana, las bases de la reforma educativa que propondrías? Es una pregunta también eh, que como para dos minutos eh, no da. Voy a responder eh, de una manera, si queréis, medio eh, más emotiva que técnica. Pero en definitiva técnica también. Eh, yo soy profesor en la Universidad Pública desde hace muchos años. Tengo un sueldo de eh, 610 euros al mes, que es menor que el alquiler que pago por mi casa. Eh, tengo la suerte de tener la docencia concentrada en cuatro meses con un con una, eh, contrato renovable cada año. El año pasado, una de las muchas experiencias que tuve como profesor fue un buen estudiante que durante todo el año no asistió a clase, ...y que en la prueba extraordinaria de julio, eh, antes de empezar la prueba... ...lo senté para hablar con él, eh, para intentar entender qué le había pasado. Eh, el tipo me contó que no había podido venir a clase porque su padre, que es trabajador... ...del sector inmobiliario, eh, perdón, del sector de la construcción... ...había tenido que ir a, a Alemania a trabajar como peón de obra... ...y que él llevaba todo el año en el, en, en el pueblo con su familia... ...intentando conseguir algo de dinero para mantener a su madre... ...y a su hermana, y que estaba muy contento porque quizá el año que viene... ...aunque no se pudiera matricular junto con un compañero suyo... ...buen estudiante de sociología, eh, seguramente iba a encontrar trabajo... ...en el matadero de, de su pueblo. Eh, hay un montón de cuestiones técnicas que se pueden decir... ...con respecto al modelo educativo. Indiscutiblemente tiene que ser un modelo educativo que esto no lo permita, que impida que esto suceda, que los profesores estemos infrapagados, que estemos en unas condiciones de precariedad extremas, que el modelo educativo funcione como el resto de los dispositivos que en nuestra sociedad están capturando el trabajo de los de abajo para ponerlo en valor por parte de los de arriba. No puede ser que los profesores estemos trabajando para formar eh, o bien mano de obra precaria o bien estemos eh, trabajando para formar cuadros técnicos de los que después se aprovechan las grandes empresas. Es un modelo educativo que indiscutiblemente tiene que fomentar la cooperación por abajo, tiene que, tiene que fomentar... Las máximas posibilidades para quien quiera acceder a una, a una educación superior es un modelo educativo que, como bien dice el programa del, del Partido X, eh, tiene que establecer un sistema por el que lo que uno recibe, porque la educación ni es un privilegio ni es tampoco algo que tiene que ver con las capacidades estrictamente individuales, tiene que ver con que un sujeto ponga en valor algo que en realidad es un esfuerzo colectivo. Tiene que haber también un sistema por el que los sujetos hagan devolución de también de la preparación técnica que adquieren a través de la, de la educación superior. Eh, y desde luego Europa, el Parlamento Europeo, es un sitio privilegiado para intentar atacar esas políticas en el espacio europeo, que es in inevitable eh, pensar en la dimensión europea específicamente de esa cuestión, como también de la cuestión del modelo energético, eh, y desde el espacio europeo también eh, desarrollar políticas que modifiquen los contextos de cada uno de los países que forman parte de la, de la Unión. Bien, vamos con otras dos preguntas que tienen un carácter eh, quizá más, más personal. Eh, dicen, eh, bueno, hay una pregunta dice directamente, ¿hablas idiomas? Y eh, otra que dice, haciendo autocrítica constructiva y desde el más absoluto respeto, ¿no cree que su perfil eh, sería más útil en la Administración Nacional que en el Parlamento Europeo? Bueno, este a la primera pregunta la respuesta es yes. Eh, no voy a decir lo del Relaxing Cup of Coffee en, en, la, en la Plaza Real de Barcelona. Este, es un poco medio en frío hablar idiomas, pero eh, yo, me suelo, yo me gano la vida habitualmente como traductor. Este, hice parte de mis estudios superiores en, en, en Europa, así que mi formación la hice en inglés. Por mi trabajo habitualmente utilizo el inglés como una lengua de intercambio y traduzco habitualmente de francés, italiano e inglés también. Así que no sería en principio un problema comunicarse con colegas en, en Europa y leer eh, documentos eh, sensibles o importantes para, para contribuir al trabajo de la red. Y con respecto al perfil... Pues eh, no lo sé, es que no sé muy bien eh, en mi caso como, eh, como el de los que estamos aquí, como no somos personas que nos hemos visto en principio en una situación de eh, competición electoral porque hayamos medrado durante 15, 20 años de nuestra vida en los aparatos de cualquier partido y por lo tanto hasta hace dos semanas no pensábamos que podíamos concurrir a unas elecciones, es decir, no es nuestro proyecto de vida, eh, igual que entramos salimos, quiere decir que yo estoy aquí al servicio de lo que se disponga y en la medida en que también personalmente sea un proyecto que me me interese y que mi situación personal lo permita. Si se me ha colocado en esta situación, yo estoy encantado. Si no se me incluye en la lista y si incluyéndoseme en la lista no soy elegido eh, y no vuelvo a aparecer, pues veremos cuál es el grado de colaboración que tengo con el partido y si hay unas elecciones generales y también se me pide presentarme, pues también lo voy a valorar para hacer. Pero me parece que no somos nosotros, en principio, los que tomamos la iniciativa de postularnos a las elecciones, sino que la ciudadanía, en este caso mío, desde luego, puedo asegurar que es así, son quienes decidieron ponerme en esta tesitura de tener que contestar este tipo de preguntas. Que agradezco. Igualmente, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, quizá en el público, si no, eh, damos ya por eh, finalizado. ¿Alguna oye, muchas gracias, que es un gusto, ¿eh? la verdad. <risa> <risa> gracias a ti.